A los foques, a los foques complicados, joña, a los. Tú sabes foque? que me tiene indignado a mí. Ding don, din, don. A los foques y el doctor. Ding don, din don. A los foques y el doctor. ¿Eh? A los foques y el doctor. don. ¿Eh? A los foques y el doctor. <tose> Oye, no te, no caes oye, esa esas dos lenguas. Oye. oye, cancelado en el aire, el doctor. Sí. En el aire. No, sale, no venga, doctor. No sí. venga. Porque él debió por lo menos din hacerle un patrano. ¿eh? Don, a los foques y el doctor. Dindo, din lindo. a los foques y el doctor. Atrasa. Porque por lo menos a los foques debió hacerle un patrano, foque un patrano al doctor. ¿Cómo fue la cosa? Un patrano. Le A lo mejor que debía hacerle un patrano al doctor. Cancelarlo sí. un patrano. Cancelalo por WhatsApp. Sí. Sí. Y Jordi, yo, que yo, yo cancela por WhatsApp también. Por WhatsApp. También, no, pero... Castillo yo, yo, cancela no por WhatsApp. Venga.